Presidentes de las Juntas de Vecinos de Vistalvalle, Valle, Los Fejucos, Pisa Pizacostura, Buenos Aires, Jobo Bonito, junto a la Presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de esta ciudad de San Francisco de Macorís, acudieron hoy a la Alcaldía a la espera de reunirse con el alcalde para solicitar su intervención ante varias problemáticas que poseen los sectores. Igual que nosotros el caonabo, porque el ingeniero no ha vuelto allá para eh, la obra que... Se rifó aquí. Entonces son cosas que Alex tiene que saber, tiene que entender. Yo hablé con él el pasado lunes y él me dijo que viniera acá, que nos encontrábamos hoy jueves eh, hoy aquí en la sindicatura y cuando venimos todavía no ha llegado. Los presidentes de las juntas de vecinos de los sectores ya antes mencionados citan algunas de las necesidades que aquejan a las comunidades que representan. Es para explicarle de un problema que no tenemos agua en un sector allá. El sector se llama San Antonio. Las problemáticas de Vitar Valle son muchas, pero queremos explicarle a alcalde cuáles son la las más urgentes, donde tenemos situaciones muy difíciles en Vitar Valle. En Vitar Valle directamente está afectando mucho tanto la recogida de basura, no está afectando mucho el arreglo de algunas calles, la acera y los contenedores que lo han comenzado por sectores. ...queremos que se amplíe la situación de, lo, de la acera y lo contenes. ...y también aplicar eh, el alcalde... ...donde la carretera que comunica por lo menos la, la zona de... ...de la Caonabo hasta la policlínica... ...una situación muy difícil no se puede transitar... ...porque tenemos por ahí unos talleres... ...y queremos por que también lleguen a donde tienen que llegar... ...a medida que toman la ciudad que llegan también al barrio, ...donde por ahí no se puede transitar... Ahí las aceras están completamente, totalmente cogidas en la calle queremos que la alcalde por lo menos me escuche en esa parte. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.